estamos sufriendo muchas eh, situaciones de violencia sí fuera de la institución si vienen la zona es complicada eh, alumnos y docentes han sido asaltados, agredidos de distintas formas, sí lo peor es que eh, la gente va armada entonces bueno ayer fue algo eh, digamos la vuelta que colmó la, la copa debido a que uno de los alumnos fue agredido Bastante mal, fue en el ojo donde lo golpearon. Y bueno, se hizo presente la policía, eh, nos prometieron que iba a haber más patrullaje que iba a haber un policía allá afuera. Y esperamos que se cumpla, porque esto lo venimos diciendo de hace rato, la inseguridad que se vive en esa, en esa zona. Eh, yo quiero recalcar que muchos han dicho de que el problema es adentro de la institución, nada que ver, el problema es fuera de la institución nosotros, tanto el Ministerio de Educación como quien les habla, hemos hecho todo lo que debíamos hacer con respecto a la seguridad. Mi supervisora, la señora Mabel Sercos, ella nos ha acompañado permanentemente en, en iniciar expedientes, hablar con distintas autoridades gubernamentales, como es, por ejemplo, el intendente, el secretario de seguridad, en fin nosotros ya agotamos los recursos y bueno, ahora los alumnos quisieron ser escuchados y es la forma que se han manifestado no afuera eh, pidiendo ayuda entre años pasado ya que la escuela fue saqueada ¿sí? le robaron todo lo que es de sonu sonidos, instrumentos musicales eh, computadoras sí se habló con Abel Hernández se habló con Movisaga ¿sí? esto no es de ahora ¿eh? esto viene de hace rato de hecho la secretaria de la institución quedó con una discapacidad en, en su brazo debido a que los ladrones la golpearon. O sea no es, no es algo de, de ayer, sí esto viene, venimos sufriendo estos saqueos de hace tres años atrás